En el Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís, dando el a un juez. ¿Qué está haciendo aquí? Henry. Henry, dice que tú participaste en el crimen, Henry. En el... Henry, Henry, Henry. el hecho, de Henry. ¿Qué tiene que decirnos sobre esto, Henry? ¿Eh? Que tú participaste, Henry, cuando ella fue ejecutada. Eso es cierto, Henry. El vehículo que ella una propiedad de... Es tuyo, es el vehículo. ¿Está en una propiedad de usted? Henry, ¿de qué es el vehículo, Henry? Bueno, señores, no, ya ustedes ven, en estos momentos se está siendo conducido al Centro, a la Oficina Judicial de servicio de Atención Permanente aquí en San Francisco de Macorís, Henry Martínez, sí, hermano de Marlin claro. Martínez y tío de Marlin Martínez, quien se sindica como...